Hola, en este video me gustaría explicar una funcionalidad de LibreT que ha sido agregada hace poco que permite generar facturas de exportación específicamente para el rubro hotelero Bien, entonces vamos a ver cómo se genera este tipo de documentos ya que son un poco diferentes eh, a las facturas normales en Chile ya que hay datos que no se colocan y otros datos que se deben agregar entonces, lo primero es ir a la página de emisión de documentos y acá obviamente seleccionar, dentro de los documentos, factura de exportación electrónica. Al seleccionar eso, automáticamente se colocará el root que corresponde a todos los documentos de facturación electrónica. Y el cursor quedará en la razón social. Y si se fija en este caso no se selecciona gi giro, no se escribe un giro, y tampoco se selecciona la comuna. ¿ya? ya que en el caso de las facturas de exportación, esos dos datos no corresponden. Entonces colocamos la razón social de nuestro receptor extranjero. Entonces vamos a decir que es Jackie Chan. Colocamos la dirección. Y recuerden que el teléfono y el correo son opcionales y en este caso no los vamos a colocar. Al haber seleccionado factura exportación, se nos abrió esta tabla que está acá, en donde podemos elegir la moneda. Por el momento... A través de la interfaz web de LibreTE solamente se pueden recibir facturas de exportación en dólar y en euro. ¿Ya? y eso tiene que ver bueno básicamente con que la aplicación web de LibreTE eh, va, a, va a tener los tipos de cambio para esas monedas entonces por ahora solamente vamos a tener los tipos de cambio para dólar y euro. ¿Ya? ahora eso nos significa que en el futuro no se pueden agregar más monedas o como vamos a ver más adelante que puedan usar cualquier otra moneda y que el tipo de cambio lo especifiquen eh, a mano. Lo siguiente es especificar la nacionalidad, en este caso del eh, receptor. ¿Ya? Lo hacemos colocando el país. Y en el caso del tipo de servicio, como esta factura es para casos de eh, hostales o hoteles, debe eh, obligatoriamente seleccionarse servicios de hotelería. ¿Ya? En el caso que no estuviese seleccionado, o sea que estuviese en blanco, lo debemos seleccionar. Ya. para que esté por defecto seleccionado esto se puede eh, configurar en la eh, página de configuración de la empresa bueno y ya ahora debemos colocar el detalle entonces como esto es para hostales vamos a colocar que esto es un alojamiento ¿ya? donde vamos a colocar que el precio unitario en este caso son eh, eh, 17.3 dólares Luego lo que debemos hacer es colocar el pasaporte de nuestro receptor. Ya se fijan, por defecto al seleccionar factura de exportación se abrió una referencia, ya que debemos obligatoriamente colocar la referencia 813, que corresponde al pasaporte. Y obviamente en el pasaporte escribir el número del pasaporte de nuestro cliente. ¿Ya? Bueno, y ahí estamos. Entonces 17.3, recuerden que en este caso aparece IVA y total que no corresponde, pero si hacemos clic en generar documento, ahí se corrigen esos campos y nos da el valor correcto por defecto entonces hacemos clic en aceptar y con eso ya tenemos generada nuestra previsualización de nuestra factura de exportación electrónica ¿Ya? recuerden que desde acá pueden previsualizar el pdf si quisieran verlo o en el caso lo que vamos a hacer ahora que es enviarlo directamente a impuesto interno entonces recuerden que es por 17.3 dólares generamos la factura y la enviamos en puestos internos y aquí ya tenemos nuestra factura generada y enviada ¿Ya? podemos ver acá que la factura de exportación quedó con un valor eh, exento y total de menos 1. ¿Ya? esto es así porque cuando el sistema no encuentra un tipo de cambio para la moneda y el día que se está utilizando, por defecto va a colocar un valor menos uno. Y obviamente es deber de eh, quien emitió el documento ajustar ese tipo de cambio. Ahora, en general los tipos de cambios deberán estar, por lo menos para la fecha eh, presente. ¿Ya? Pero de todas maneras, se puede cambiar. Puede suceder, por ejemplo, que el tipo de cambio que estemos utilizando, que en este caso va a ser el valor entregado por el banco central, no sea el que lo tal utilice y que el hostal, por ejemplo, utilice el tipo de cambio, un tipo de cambio diferente. Utilice el tipo de cambio del valor del día que eh, observado, observado que encontraron en la casa de cambio, o el valor del tipo de cambio que les dio el banco cuando, cuando eh, eh, ingresaron el dinero, etc. En cualquier caso, o si por ejemplo el tipo de cambio simplemente no estaba, se puede especificar. Para eso nos vamos a la pestaña avanzado, y acá vamos a colocar el tipo de cambio entonces por ejemplo acá nos dice el monto en pesos equivalente a un dólar que es la moneda que está en la que está el documento si, la, si en el documento hubiese estado en euro diría para un euro entonces supongamos que el tipo de cambio es 650.58 y en ese caso eh, modificamos el tipo de cambio y al hacerlo podemos ver que se actualizó el total ¿Ya? al hacer esto eh, el registro queda listo para ingresar al libro de ventas. ¿ya? Entonces en este caso va a aparecer una entrada del en libro de ventas por estos es 11.255. Obviamente podemos descargar el PDF. Y ahí tenemos nuestra factura de exportación por los 17.3 dólares. ¿ya? Como la exige impuesto interno. Tenemos los datos del receptor y su número de pasaporte, que en el caso de este servicio de guía es exigido. Bueno, y recuerden que antes de entregar el documento siempre deben chequear el estado. Para eso hacemos clic acá donde indica actualizar estado. Aquí podemos ver que el documento fue... Eh, procesado y aceptado por impuesto interno por lo tanto nuestra factura de exportación es válida y podemos entregarla a nuestro receptor y como mencioné eh, al hacer la conversión y agregar el tipo de cambio con eso inmediatamente el dato queda listo para ingresar al libro de compra perdón, al libro de ventas como corresponde bueno, ese fue el video explicando cómo generar una factura de exportación para un caso bien específico que son los servicios hoteleros, también mostré eh, cómo ajustar el tipo de cambio de ese documento de exportación de acuerdo al tipo de cambio que el, cada establecimiento eh, decida manejar en caso que no utilizaran por alguna razón el tipo de cambio del de, eh, banco central, bueno muchas gracias por haber visto este video